Detente a pensar un momento, a calcular cuántas horas de tu día a día pasas en internet para conectarte con ese amigo o amiga especial, que aunque es virtual, es parte de tu vida sentimental y tal vez más importantes que cualquiera otra relación. Claro, se han conocido en las redes y, ¿por qué no culminar ese amor con un enlace online? Un certificado de matrimonio virtual que puedes exhibir orgullosamente que promete quizás escribir un futuro juntos, o simplemente para recordar un tiempo bonito. Plasmado en un documento que puedes encuadrar y retenerlo en un cuadro, más allá de la conexión y dependencia de internet. Este certificado es ciertamente una demostración de amor entre la pareja. Un símbolo personal y emotivo para recordar toda la vida. Es gratis y no necesitas mostrar tus datos personales. Solo enviar una foto de tu perfil y de tu pareja, tu apodo y el de tu pareja. Más el apodo de perfil de un testigo. Regálate el gusto de verte casada, casado con él o ella. Sé cómo te sientes cada día al despertar. Entiendes tu PC o el móvil y seguramente tienes motivos para sonreír, sonrojarte o llorar. Cásate. Proponle a tu pareja este simple regalo. Yo soy la vida que de momento tengo. Pero tú eres la vida que me falta. Tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría escribir un futuro a mi lado? ¿Qué debes hacer? Ingresa al portal cuyo vínculo he dejado en descripciones.